Hey, vos, amigo, yo Pérez aquí en Virión de vamos al mambo. Ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas en vacaciones, yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos para que disfrutes tus vacaciones. Si no han visto el video anterior, aquí les voy a poner el link. Vayan y vean ese video cómo es que se hace. Eh, se le habla siempre sobre la teoría de cómo funcionan las macetas WIC No sé la traducción en es español Si alguien sabe, pues por favor comentarlo en la parte de abajo Y no, no nos explica cómo es que se dice en español Pero, como ven ustedes detrás de mí eh, Básicamente tiene un tubo que uno le echa el líquido hasta la parte de abajo Y las plantas se nutren Yo intenté demostrarle a ustedes Cómo es que eso funciona Pero como el conejo de la Energizer yo le eché agua por la tubería y seguí echando agua, y seguí echando agua, y seguí echando agua, hasta un momento que parece, pero qué pasa aquí porque se está echando tanta agua, y entonces cuando presioné uno de los galones, otro se salió no me había percatado que todo estaba subiendo porque no había peso, eh, y entonces los galones y la tierra estaban subiendo dentro de la maceta en este día voy a intentar por número 8. A demostrarle que cómo es que funciona ese sistema, como siempre digo, vamos al mambo, tin, tin, tin, tin Amigos, rápidamente le voy a hablar en resumen cómo que esto funciona. Solo tenemos unos galones aquí dentro con una tubería de una pulgada, por aquí le vamos a echar el agua y cada dos semanas le voy a echar el fertilizante líquido para nutrir las plantas. Tengo 5 galones de leche o de agua de jugo, 5 botellas con unos huequitos a la parte de abajo y a la parte de arriba. Otra vez, ya les demostré en los últimos videos cómo hacer esto, pueden darle el link y entonces vayan y vean cómo es que se hace. La diferencia que yo hice en este es que me di cuenta que una vez que uno echa toda la tierra, es un poco difícil ponerle estos, estos palitos para proteger o darle estabilidad a las matas. Y entonces es más fácil hacerlo antes de llenarlo. La teoría de esto es que usted le va a echar el líquido por aquí. La tierra se va a mojar completa y entonces va a entrar el agua... Eh, por los huecos de la parte de abajo y entonces, por ejemplo, estos se van a estar llenando. Una vez que llega a un nivel que se llena, nosotros tenemos otro huequito por aquí, entonces por aquí va a salir el agua. Esto nos va a permitir de que nos deje saber que ya está lleno eh, de agua, que no necesitamos ponerlo más. Las plantas van a estar poniendo sus raíces hasta dentro de eh, la humedad, se van a nutrir, se van a... a Hidratar y entonces encima del huequito, esas raíces por ahí es que van a adquirir el oxígeno. En teoría, esto debe funcionar. Le quiero demostrar cómo lo vamos a hacer. Lo que yo he hecho en esta ocasión es que yo le he puesto pegamento a la parte de abajo de los galones y entonces también he pegado a vuelta alrededor y le he puesto unos cordones también para que amen el peso. Vamos a ver si el agua no empuja todo y esto funciona. Y empezamos. Con este acercamiento estamos viendo que los envases se están llenando de agua por esos mismos huequitos de la parte de abajo esta agua va a seguir bajando a través de los días manteniendo la parte de abajo de la maceta húmeda en una semana o dos semanas venga para atrás lo mide y así determine si tiene que volver a echarle agua si ¿Sí funciona el sistema el agua entra por aquí, se esparce y va llenando los demás galones. Lo que yo hago es, entendiendo que este se va a llenar primero, esta área se va a mojar, el agua va a empezar a salir rápidamente por aquí, pero todavía falta. Entonces, cuando eso pasa, yo lo que hago es que dejo de echarle agua a este, me muevo a otro de mis macetas o tiestos y entonces dejo que el agua repose que se vayan llenando esto y vuelvo otra vez al ratito y le sigo echando. De esa manera esto me va a permitir a que haya más agua dentro de estos galones y entonces me va a permitir solamente venir cada dos semanas echarle el agua. Por supuesto cuando estamos en verano hace mucho calor, si usted tiene por ejemplo matas o, o, o plantas que sean como tomates que beben mucha agua, eh, lechuga, pues entonces quizás... Tendrá que ser un poco más frecuente, pero por lo menos va a evitar los hongos que se crean cuando le echa el agua por encima. Y también va a evitar que tenga que estar regando su planta a diario. Gracias por su sintonía. No se olviden de suscribirse, de darle like y también a la campana. Hasta la próxima amigos. Espero que les haya gustado el video.